...de la LAI 2023 ⁇ Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes familia, hoy es martes 25 de abril y Lotería Electrónica te brinda una nueva oportunidad para ganar. Soy Ulise Rodríguez, feliz que nos acompañen. Los sorteos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro ⁇ Company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 Escuche bien, Loto Cash sigue en aumento, ya son 2.150.000 dólares los que te puedes llevar a casa mañana, sí, eso es mañana, y también la doble revancha que te espera con 120.000 dólares, no olvides pedirla. Mañana miércoles también el Powerball tiene acumulados 37 millones de dólares, ya ves, juega que tú puedes ser el próximo ganador con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando. Recuerda no seguirle el juego a los estafadores. El principal medio que están utilizando para cometer fraude es a través de páginas como estas que ves en pantalla por las redes sociales. Y ahora contratan influencers para engañarte. Rechaza cualquier ofrecimiento de supuestos boletos premiados. Son falsos y nunca los podrás cobrar. Solo son válidos los boletos que compres en establecimientos autorizados de lotería electrónica. Si tienes alguna duda, comunícate a las oficinas de lotería electrónica al teléfono 787-250-8150. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar los sorteos de tarde de hoy, martes 25 de abril, y es con el Wild Ball. Adelante. Ya nos llegó y es el 6. Repito, el 6 Pasamos inmediatamente a Pega 2 Boleto en mano, mucha suerte Y pendiente a este primer número De Pega 2 Que es el 5 Segundo número Es el 5 Repite el 5, el número ganador de Pega 2 De esta tarde es el 5-5 cinco, cinco, El 55 Y pasamos inmediatamente a Pega 3 Favoritos de muchos Mucha suerte a todos Primer número es el 6. Segundo número. Es el 3. Y tercer número. Es el 4. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 634. El 634. Y pasamos al último sorteo de esta tarde con el Pega 4. Mucha suerte. Primer número. Es el 8. Segundo número. Es el 9. Tercer número es el 7. Y cuarto número es el 0. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 8970, el 8970. Felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Te invito a visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos en el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una linda tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 es martes señores llegó el martes familia excelente día para todos bienvenidos a un nuevo programa de aquí estamos no saben la alegría que nos da